Hi, I'm going to show you some easy workout so it'll help you stay in tip-top shape for bikini weather. All right, let's go. Antes de que Lana Rhodes llegara a la cima del mundo en el cine para adultos y se convirtiera en el nombre más buscado en estos sitios web. Are you the number one porn star in the world right now? Not mm really. -hmm. Well, like no, that's, but es like That's just on Pornhub, but Riley, technically, I think I was more searched, but Riley has the most views. Antes de que Lana Rhodes se retirara de la industria en 2018 y empezara a salir con un youtuber llamado Mike McClack... ¡Vamos, so, that's so sweet. Hola. Oh, <laughs> hey, say hi. Hi, what's up? <laughs> Oh, oh <laughs> so ¿Quién por cierto le puso el cuerno? Sí, ya sé, ¿quién le sería infiel a Lana Rhodes? Bueno, aparentemente él, y después de que regresaron él terminaría la relación. Ya sé, este video se está poniendo bueno y todavía ni siquiera empieza. Para aquellos de ustedes que decidieron hacer clic en este video o votar en la publicación que compartí en el Instagram oficial del canal, supongo que Lana Rhodes es una mujer que necesita poca presentación, pero incluso para los fanáticos más fanáticos de esta mujer, creo que encontramos información y clips antiguos que probablemente no conocían o no habían visto antes. Hi, my name is Lana Rhodes. I'm 19 years old and I'm from Chicago, Illinois. Así es que prepárense que les prometo que este video va a estar muy interesante. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y esto es Antes de que Fueran Famosos, documentando la vida y carrera de Lana Rhodes antes de la fama. Y ya sé que muchos están emocionados, pero déjenme advertirles que este será un video más amigable para todas las edades porque ya saben que YouTube sataniza un poco estos temas. Aún así, estoy segura de que el video les va a gustar, así es que asegúrense de hacérmelo saber dándole mucho a también sigan el Instagram oficial del canal, el cual se llama Antes de que Fueran Famosos Oficial, en donde subimos encuestas para saber de quién más quieren que hable en los próximos videos. Y ya que están por ahí, también síganme en mi Instagram personal porque ya casi es mi cumpleaños y estaba pensando en hacer un en vivo por ahí con ustedes. Bueno, ahora sí, empecemos con esta biografía. El nombre real de Lana Rhodes es Amara Maple y nació el 6 de septiembre de 1996 en las afueras de Chicago, específicamente en McHenry's, Illinois. Tiene ascendencia checa y o eslovena. En una de sus primeras entrevistas, Amara declaró que sus padres eran mucho mayores que la mayoría y que eran religiosos. Lana siempre estuvo interesada en el mundo del entretenimiento. Creó su primer canal de YouTube a la edad de 13 años, en donde publicó un video de ejercicios. También hizo que sus padres la inscribieran en concursos de belleza y clases de actuación y eso lo hizo hasta los 16 Años. En otra entrevista habló más sobre sus primeros años y declaró, Crecí alrededor de muchos campos de maíz, era una chica de campo. Yo era una marimacho mientras crecía. Era muy buena en la escuela, de hecho me gradué de la preparatoria antes. Me encantan los deportes, estuve en gimnasia y fui porrista durante toda la escuela. Me um, gusta trabajar, me y I, like I pero like um, you know, nada. I eat food, I work out, I play with my dog, like, it's pretty boring. Pero Lana tiene un pasado obscuro, amigos, y no. No estoy hablando de sus videos para adultos porque eso ni siquiera es obscuro. Después de la preparatoria, Lana se empezó a juntar con gente que no eran la mejor influencia para ella. Estos hippies criminales la ponían a hacer diferentes cosas para conseguir dinero. La metieron de stripper o hacían que se metiera por las ventanas de las casas para que ellos entraran a robar y es por eso que Lana estuvo un tiempo en la Guessing. so I went to prison for like a year from like 16 to 17 or like almost 18 actually Suponemos que fue después de que Lana salió de la cárcel, que se mudó a la gran ciudad de Chicago y comenzó a trabajar en The Tilted Kilt. Creo que este restaurante es como Hooters, pero en lugar de ser un bar deportivo es un pub escocés y por supuesto que sí. Las meseras también son súper sensuales, pero en lugar de usar patines y shirts deportivos usan faldas escocesas. No confundir con disfraz de colegial, amigos. Fue en The Tilted Kilt donde Lana conocería a su primer novio. Esta relación fue importante para ella al grado que se tatuó el nombre de este tipo, John, en el trasero y después hasta se casarían I was 18 um, we were only dating for a month Lada. and I wanted to get a tattoo I was like let your me name? get your name on my ass and it turned out to be good luck like we were together for a long ass time right. got married like I don't regret it y yo no sé pero el sujeto se veía cero agradable can you like film me cause they want to see me and not you cut it off so we can go get it yep yeah, I want them to see me order my food no we're not filming me no just film it? no it's stupid en su tiempo libre veía el programa de Girls Next Door y se sentía atraída a la vida que tenían las novias de Hugh Hefner. Le dijo a ABN, Siempre quise participar en Playboy, pero hoy en día el modelaje glamuroso y las revistas no son tan grandes o importantes. Así es que tienes que llegar hasta el final ahora. Con lo que estoy bien porque siempre he sido una persona muy sexual. Pero si siguen a Lana en Instagram y estoy segura de que lo hacen, ya saben que recientemente ha estado trabajando en las fotos de su propia portada de Playboy. Así es que supongo que ya puede tachar eso de su lista de cosas por hacer. Pero regresando al pasado, Lana también declaró, Intenté ir a la universidad pero solo iba para hacer feliz a mi novio y a mi mamá. Porque querían que yo fuera normal, supongo. Pero me sentía deprimida y soñaba despierta sobre lo que realmente quería hacer. Al crecer leí Playboy y vi a Anna Nicole Smith y Jenna Jameson y pensé que eran glamurosas y hermosas, así es que yo también quería hacer eso y terminé haciéndolo. Pasó de trabajar en The Tilted Hills a trabajar en un strip club. Le encantaba bailar en el escenario y rápidamente se convirtió en una de las artistas principales. Pero durante este tiempo también estudiaba para convertirse en enfermera estética. Or, um, I was going to school for cosmetic nursing. Eventualmente Lana se tomaría algunas fotos para una compañía conocida como FTV Girls, lo que la llevó a ascender en el mundo del cine para adultos. Con el tiempo sus padres descubrirían que era stripper, pero en sus primeras entrevistas tenía la esperanza de que ellos no se enteraran de su carrera. De hecho, declaraba cosas como, mis padres son mayores y muchos de mis amigos no los conocen, así es que no creo que se enteren. Pero presiento que sus papás ya saben qué es lo que su hija estaba haciendo en la gran ciudad. Después de esto, Lana decidió mudarse a Los Ángeles, pero antes de hacerlo buscó agentes y encontró a Mark Spiegler, en Spiegler Girls. Le mandó fotos y Mark le mandó un boleto de avión y sería con él con quien encontró su nombre artístico. Cuando Lana entró en el negocio del cine para adultos, todavía estaba con su ex esposo John. Tiempo después se divorciaron y aunque las razones de su divorcio no son claras, creo que Lana está mejor sin él. Tan pronto como Lana ingresó al mundo del cine para adultos, se puso las pilas. En su IMDB dice que apareció en una docena de películas en 2016, casi 30 en 2017 y hasta 25 en 2018. Todo esto antes de que anunciara que se retiraba just by my peers and, um, you know, everyone else. I sort of felt bullied by them and I just wasn't treated the way that I deserved to be treated. So I was just kind of like, Lana no bromea cuando dice que estar independiente ha sido mucho más beneficioso. Su Instagram tiene más de 13 millones de seguidores, su canal de YouTube está por llegar a un millón de suscriptores, tiene un podcast de cocina llamado Three Girls One Kitchen, su línea de ropa y accesorios llamada Not For Boomers, tiene una página donde vende productos masculinos para mejorar el desempeño sexual llamada Male Solutions y por supuesto que también tiene una cuenta de OnlyFans y aparentemente esta mujer nunca para y creo que su antiguo trabajo es el que le ha abierto suficientes oportunidades nuevas para hacer lo que sea que quiera hacer. Actualmente parece que sigue en una relación con Mike McClack, el mejor amigo de Logan Paul. Sí, el hombre que le fue infiel y que según esto hace poco terminó con ella porque supuestamente querían cosas diferentes. Pero creo que ese podría ser una historia para otro video. Si eso es algo que les gustaría ver, dejen emojis de corazones en la parte de los comentarios. Y si hay muchos, yo les traeré ese video en donde hablaremos más sobre la vida amorosa de Lana Rhodes. Porque además, esto fue antes de que fueran famosos. Así es que voy a terminar este video aquí. Espero que les haya gustado. Si fue así, ya saben que me lo pueden hacer dándole mucho amor a este video.